A punta de pistola se meten a un apartamento. Señores, eh, eh, esto es peligroso, Villalón. Adelante. Así es, Néstor Flow. Entonces, pues, unos amables amigos se metieron ahí a un apartamento en la ciudad de Santo Domingo. En concreto en el gran Santo Domingo. Dice aquí la información que eh, a punta de. Bueno, ahí está el video. Aquí, bueno, ahí está el video. Esto ocurrió en, Saba, en, la en en Santo Domingo Norte, en una en Sabana Perdida de Santo Domingo Norte. Dice además que eh, ya con este, con este video, los, eh, las, las autoridades están ya tras la pista de estos asaltantes, unos tres asaltantes que a punta de pistola se metieron a ese apartamento. Parece que ya tenían vaqueado ¿verdad? Tenían uh -huh. ubicado al dueño del apartamento. Se metieron para allá, a punta de pistola, y ahí hicieron lo que quisieron. Y suerte que no fue más de ahí, o sea, de, en cuanto a y suerte que no fue más de ahí. Señores, miren, esta situación está tornando un poco difícil. Ya aquí todo el mundo tiene una pistola, todo el mundo es atracador, todo el mundo esto que lo otro. Miren cómo ese joven es. Yo siempre he dicho que ellos tienen que haber un santo, como dicen en la, la jerga urbana un santo es aquel que sabe dónde está el dinero, sabe sí. si en la casa hay dinero, porque dos sí. individuos así no se van a meter porque a encañonar a sí. un mm. hombre sab no sabiendo si hay gente o no en la mm. casa. ¿Entiendes? Entonces, esto la Policía Nacional tiene que tener en cuenta todo esto, porque no es fácil que no haya seguridad. Claro. Entonces, cuando le dan golpe a un ladrón, viene de derechos humanos. Y quiere que, que castigar a aquel que le pone la mano a un ladrón, pero que ya, eh, ya uno está cansado, uno está ja, harto, como dicen, de este de esta situación en cuanto a la delincuencia. Mire, le quieren dar golpe, el tipo está cooperando y mira, esto mira cómo dar está golpe. La, tiene la almohada por si acaso le hace un tiro uh -huh. como que no se sienta. Sí, sí, que no. esos no tigres no están dispuestos a matar ahí. La gente tiene que tener cuidado, no, no desesperarse. Peligro, sí, pero él tiene que saber quiénes son, de dónde vienen, porque. Hay alguien dentro de la casa, incluso de la misma seguridad, que si sí tiene ese edificio, que esté en complot con ellos. Porque no van a entrar así porque si sí sabe dónde está la cosa específicamente. Claro, y, y se ven como asustados, como estamos viendo el video ahí, que eh, el tipo parece que no logran hacer lo que ellos querían. Exactamente. O sea, como que se les reveló el dueño de la casa o algo no, así. No, que no cargaba nada seguro, entonces lo, eh, parece que son novatos, como Misión dicen. Fallida. Misión fallida. Misión fallida, como dicen. Ya agarran a uno. Oh, por eso hay que tener su seguridad, su cámara, ¿no? Que la cámara no, la cámara ayuda. La cámara la ayuda mucho, sí. sí. Porque cualquier. Cualquier enemigo de ese ladrón Lo ponen en el programa ahora ¿Saben quién es? Santo Domingo, Santiago lo sea quién es? Ese es fulano Ese fulano Porque todo ladrón tiene un enemigo Y ese enemigo claro. lo tira para adelante Lo tira para adelante Por eso vez. es que tenéis su seguridad Su Cámara de dentro cámara. de la casa Cámara sí, Como decían eso En el caso de que ahora Todo el mundo posee un arma hay que tener cuidado, tienen que tener su licencia y saber para qué, porque incluso internacionalmente sucedió el caso de la muerte de este rapero eh, americano, Post -smoke, Pope -smoke, Pope Smoke, de la famosa canción Mood Swings, que fue un muchacho de 15 años sí, que quien tale. lo asesinó, entonces hay que tener en cuenta eso primero, o sea, la licencia, verificar las personas que tienen esos negocio, que venden armas, saber a quiénes se la venden. Exacto, es así. Sí, Postmok, que fue un menor de 15 años para quitarle un Rolex, uh -huh. o sea, un atraco. Un muchacho como con 19 años, empezando una carrera, ya tú sabes, increíble. Sí. Y esto delincuente, que imagínate, quitando vida, o sea, la vida hoy no vale nada. Hoy te quitan cualquier cosita y te matan por eso. En la confianza que te peligro también, porque hay muchas personas que... Eh, o sea muestran dicen cosas que tengo esto, tengo lo otro no sí. sabe quién es que está planeando eh, mandar los sí. frío como sí, dicen también eh, porque se ve que el apartamento no es de una gente pobre claro no, no se ve bien amoblado bien diseñado ahí bien molado para que cuestan claro, hay que tener cuidado con, con lo que publicamos y lo que mostramos más ahora en esta sí, nueva sí. actualización el mundo que vivimos y ahora cualquiera te ve. puede estar, brechando para estar. Para de, de la location, o sea que tú te o sea, sí, que sí, sí. la locución, la, la location pues bien claro, porque como usted está viendo ahí, ellos van muy seguro que dame el solo que está, es decir, que sabían que sí. estaba solo, no porque cuando viene a ver un hermano, un cuñado o alguien que estuviera ahí, Néstor, bro, adelante, amable, amable. Hey. Hey. Sí, eh, bueno, eh, resaltar que ya uno de ellos fue apresado gracias al GPS del celular que se robaron en el apartamento la policía apresó uno de ellos, gracias a Dios y hay GPS, o sea, GPS en español de móvil que se robaron ellos del apartamento ya, ya, ya está detenido y cantó como Girón ¡ay! ¡Ay! <risa> qué bueno, qué bueno que ya lo hayan atrapado, porque se vio como muy simple ese sí. atraco también, más fue atrás de la cadena, eh, me sí. parecen al, al joven, sí, me, porque lo estaban lo... esperándolo Sí. sí, sí, Y mira qué bueno ahí tiene activado los GPS. Mira cómo. La tecnología no tiene su pro y su contra. Y claro. En ese caso tuvo un buen pro. Sí, sí claro. Y ahí supieron dónde estaba ese delincuente. Ahí, ahí se, se ve, el que conoce a esas dos personas sabe quién qué es lo que se mueve. Claro, que es lo que se mueve. Le ven el flow, la apariencia. Y son tres, no son dos. Son tres. Tres. Claro, ahí lo que se queda tres. afuera. Mira el otro como va, Así lo ahí, los tres pero no wow. se parece aquí a uno a, a uno aquí eh. <risa> <risa> se parece se eh. parece hay <risa> pinto sí uno de ellos eh. y esto relajo, diréis y esto relajado <risa> pinto tío este bueno, cualquier cosa si lo vienen a buscar cualquier cosa taqui, podemos decir que está aquí <risa> no <mi> amor, estamos, <risa> te está montando lo que es. señores mira y, y, le, y le hacen con fuerza la cadena fua Quítatela. De, de, de, de, uh -huh. Y le da su son de sí. calamina, ¿no? Ya se la de pinto y cae de... ¿y, y? ¿Y por dónde entraron? ¿y? ¿Por <ríe> dónde entraron porque <ríe> ellos? En ese porque es un apartamento que se ve que es estaba protegido Es como decíamos, que debe de haber alguien dentro de ese departamento, le dejó la o de ese edificio, sí, el... de ese convenio, que sepa. Bueno, no, mejor no voy a decir... Boy. Y el robo yeah. que hubo, ¿saben? No me acuerdo si fue una agencia de cambio aquí, que entró como si nada, que ni los perros ladraron ni nada, porque ya alguien le había dicho y sabía lo que se movía, dónde estaba, que en la cámara de seguridad ya él sabía dónde estaba la caja fuerte. ¿Y qué cantidad de dinero se iba a llevar? Ya había alguien dentro de ese residencial. Hello, ya buenas. Se le dijo. Hello. Hello. Sí, ¿cómo estás, muchachos? Saludos. Saludos. Bien, viendo el video, eso fue, tengo entendido que eso fue en San Isidro, en San Domingo Este, aquí en, en la capital. En ok. La capital. Fíjense, algo que yo veo, y es que esos mismos muchachos son los que se van a los línea y a los hotelias y, y, y a frontear, ¿me entiendes? Con todo lo que se roban. ¿Me entiendes? Claro, que paran diario en sí. una discoteca. Sí, exactamente. Y con uno tiene de por la mañana. No es que yo tengo ellos jóvenes, pero con uno tiene de por la mañana y un celular y, y una gata. Porque eh, y eh, nadie eh, lo sabe. Ellos no sí. roban para hacer un edificio ni para cumplir no, un solar. no. Pero pregúntale si le compran la, la, la comida a los hijos o, o, o, o la o no, la No, es, pa, es para, exactamente, es para okay. bebérselo. Y para droga, eh, para droga. No, para el fronteo, porque eso es lo, es eso, Para el fronteo, eso, exacto. Eso, esta, uh -huh. esta juventud que está tan, tan, tan, tan desorientada y una falta de, de autoestima, que si no tienen lo que está delante para pa tener... Claro, vida, pues, no quieren trabajar. De... Exactamente. No quieren trabajar. Porque si usted trabaja y, y, y, y se sostiene, haga lo que usted quiera, pero en esa delincuencia, matando gente, atracando gente, esos niños se lo pudieron ver matado ahí. Así, claro. Así no, mismo. ¿Tiene, tiene toda la razón. Se hubiera perdido esa claro. vida si se pone de rebelde. Gracias, hermano, claro. por comunicarse claro. con imagínate, los Imagínate también que hubiese sido que en, en esa esa gente, o, o sea, que en, esa, eh, en ese momento también, además de la, la víctima, hubiese estado su familia, su esposa, si lo tiene, o sus hijos, sí. claro. o una madre, o sea... Y si se si hubiese ido ya al extremo, ¿verdad?, un, un, un asesinato, ¿verdad?, una masacre, óyeme, yo creo que a esta hora eso sería ya tema internacional ya, porque nacional, obviamente. Claro, claro. claro, así es. Vámonos a la pausa y retornamos con más informaciones.